Comunicarse en entornos digitales amplía las posibilidades de interacción tanto con estudiantes como con colegas y favorece la enseñanza, la investigación y la gestión colegiada de las instituciones educativas. Para dominar la comunicación en entornos digitales se requieren conocimientos y habilidades para transmitir y recibir información a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o de voz y videollamadas, ya sea a una persona o a más destinatarias. El entorno digital permite la comunicación de dos tipos, la sincrónica, mediante llamadas, videoconferencias o chats, o la sincrónica, a través de correo electrónico, mensajes de texto y correos de voz. Mediante los canales digitales de comunicación, los profesores podrán ampliar las posibilidades de contacto e intercambiar información en un entorno distinto al físico, extendiendo así su presencia en el entorno digital. En relación con saber comunicarse en entornos digitales, el académico deberá utilizar el teléfono celular para comunicarse con otras personas, usar herramientas como el correo electrónico para compartir y transmitir información, manejar mensajeros instantáneos como WhatsApp para entablar comunicación directa con colegas y estudiantes, usar videollamadas o videoconferencias para comunicarse con colegas en distintas latitudes y divulgar el trabajo que se está realizando.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 Y por el otro lado, podemos ver un aumento de la vigencia y perenidad del mensaje asíncrono, antes tendiente a desaparecer. La comunicación en entornos digitales permite a los profesores superar la barrera espacio-temporal con fines educativos, de gestión y de investigación. Mediante el correo electrónico, los docentes pueden enviar y recibir información sobre procesos y productos académicos Tender un canal asincrónico de asesoría con sus estudiantes y establecer contacto con colegas de otras universidades de manera eficiente y económica. De manera similar, en formato, pero más cercano a lo sincrónico, la mensajería instantánea acerca aún más al profesor con sus interlocutores, sea de manera individual o en grupos. Los académicos participan de modo frecuente en foros de discusión, los cuales delimitan la comunicación en temáticas específicas. Finalmente, gracias a videoconferencias de escritorio, los profesores universitarios pueden no solamente ver a otros colegas desde la comodidad de una oficina o salón de clase, sino que también pueden asistir de manera virtual a congresos u otros eventos académicos y transmitir su imagen haciéndose escuchar en otros espacios. <risa>